Hay dos reglas que rigen y son bastante conocidas en el mundillo este de la gestión del tiempo, la productividad y tal, y hoy quiero hablarte de la ley de Parkinson. ¿Qué dice la ley de Parkinson? Que las tareas que tenemos se expanden hasta ocupar el máximo tiempo disponible que tenemos para ellas. ¿Esto qué significa? Y lo sabes bien porque seguro que has sido estudiante y probablemente te pasaba que si te dicen tienes un mes para hacer el trabajo... Tardas un mes en hacer el trabajo. Si te dicen tienes una semana para hacerlo, tardas una semana en hacerlo. Y en muchos casos lo haces las últimas cuatro horas antes de entregarlo. Entonces, viendo que pecamos de esto, que nuestro cerebro hace esto, se acomoda y dice, ah, tengo todo este tiempo, lo voy a hacer. La, lo que tenemos que hacer es ponernos fechas tope nosotras mismas de forma que seamos realmente productivas, ¿no? Porque si no veremos que iremos uh, ocupando ese espacio con tonterías, con cosas que no aportan verdadero valor y estaremos perdiendo el tiempo realmente, ¿no? Porque lo podríamos estar dedicando a cosas mucho más importantes. Así que mi propuesta en la píldora vitaminada de hoy, esta cápsula productiva, es que empieces a ser muy consciente de aquellos momentos en los que estás estirando de más la tarea y empieces a ponerte fechas tope para estar realmente enfocada en lo que tienes que hacer. Y no acomodarte en tengo todo este tiempo, ya lo haré, ¿no? Porque luego surgen los imprevistos y podrías haber aprovechado mucho mejor el tiempo y no lo has hecho porque estabas relajada. Así que te animo a probarlo y que me dejes en comentarios... ¿Qué te ha parecido? Si has vivido la experiencia, seguro que te suena tu época de estudiante. Cuéntame. Un besote y hasta la próxima píldora.